439-4359 o al 2236-150-450 Bueno, nos vemos Nos en vemos un manito. ratito El cuervo de toda dije, la luz. Te dije que te extrañaba. Te lo te dije. Trañaba, ¿Cómo extrañaba sí, esto? Sí, señor. Te lo dije. Ahí viene. Mira. Ahí viene. Mira. Da el brazo. De Fabi. Cable Ya, a dos cámaras te tenemos ¿eh? el lugar, cualquier cosa. ¿eh? Vale día, Muy bien Acá tenemos la torta la competencia Acá viene el hermano, ¿no, Pato, hola Maco, la verdad... hola Maquito Espectacular Vení a pescar, Maco, ya no sé cómo invitarte Por favor, por favor, ¿qué caña no vendió ¿eh? <muchas> José ¿qué Es un análogo. Es Es un Thank you.